Mitsubishi Montero. Hola, buenos días. carabineros descubrió el cuerpo de María Soledad en un todoterreno en la comuna de Ñuñoa. En este lugar, en la calle de Quirigüe, frente al número 201, el OS 9 de carabineros encuentra la camioneta Mitsubishi Montero. Abren su maletero y en el interior, se encuentran con el Cuerpo Sin Vida de María Soledad La Apostol. El hallazgo de un vehículo, una calle muy céntrica en la comuna de Ñuñoa, con una mujer amarrada y con dos impactos de balas en la cabeza. Hechos delictuales de esas características no eran habituales. Recuerdo que el crimen de María Soledad La Apostol provocó una enorme conmoción pública porque en esa época no era en absoluto común ver un delito con este grado de violencia. Corría diciembre del año 2007 y el teléfono le sonó temprano al entonces joven fiscal del sector oriente de Santiago, Jorge Reyes. Le informaron de un hecho tan violento como poco habitual en el Chile de la década del 2000. En esos tiempos los homicidios eran mucho menos que ahora. Y sobre todo la violencia de ese hecho fue bastante llamativa Una mujer, dos balazos, amarrada. Hechos delictuales de esas características no eran habituales. Eran más bien poco frecuentes. En el caso de la muerte de María Soleal Apostol Luco, la mujer que fue encontrada ayer muerta con cuatro disparos en su cabeza en el maletero de una camioneta en Ñuñoa. Me recuerdo llegamos en la mañana temprano, alrededor de las 7, 8 de la mañana, ya la calle estaba cerrada y en policía estaba lleno de policía. El informe del Servicio Médico Legal señala que la mujer tenía una data de muerte de seis horas antes de ser encontrada a las 8 de la mañana por carabineros. Aquel día el fiscal y el capitán del OS-9 de Carabineros se propusieron resolver el asesinato de la ejecutiva bancaria María Soledad Apostol. La, la violencia de encontrarla atada, en posición fetal y acribillada, solo los motivó a saber quién había cometido este brutal crimen. Y me encontré con policías de muchos más años de experiencia que también estaban bastante impactados por la violencia del hecho. Y me recuerdo eh, conversaciones con los oficiales que quedaron a cargo de la investigación... En el fondo, la convicción de que esto no podía quedar sin esclarecerse. Esa tarjeta estaba a nombre de la víctima, la víctima la tenía en su poder al momento que fue eh, privada de libertad. Y por eso cuando vimos un, un, un resultado tan violento, nos costó imaginarnos qué podía hacer. María Soledad era ejecutiva del Banco Penta, madre de tres hijos y parte de un matrimonio feliz con el abogado Alfredo León. María Soledad la apostol era una exitosa ejecutiva de inversiones del Banco Penta. Aló, señor Ibarra. Mire, le habla María Soledad Apostol. ¿Cómo está? Ay, maravilla. Hace pocos meses <risa> no, se había inscrito en un taller de teatro de la Universidad Andrés Bello y esa misma noche no, no, mire, iban a estrenar a la obra Nevermore. ¿Estás muerta? Yo, ¿Muerta? <risa> o sea, ella en la obra de teatro es asesinada, ¿no? Había sido asesinada. Había sido asesinada. Había sido asesinada un año anterior. Era una gran persona por lo que pudimos conversar con sus familiares amigos. Se metió en este, por así decirlo, problema de vender, publicar el vehículo, juntarse con la gente, darle vuelta, y era, era la venta del vehículo para un amigo. María Soledad La Apostol vivía en el sector de San Carlos de Apoquindo. Uno de sus vecinos, era el ciudadano uruguayo Horacio Balseiro, quien por esos días estaba a punto de viajar a radicarse a Buenos Aires. No había podido vender su Jeep Montero. este que me gusta son las ventas. A raíz del encargo, María Soledad publicó un aviso en el diario ofreciendo el vehículo. Bueno, adiós. Ese acto de buena voluntad le haría cruzarse con Luis Araya Galaz. Solicitaba, como cualquiera de nosotros, eh, dar una vuelta en el vehículo para probarlo y aprovechando estas vueltas, intimidada a las víctimas, se robaba el vehículo. Él le había sido condenado 10 años y un día por este mismo hecho, pero en este caso la víctima huyó. No cumplió toda la condena, fue objeto de un beneficio y durante ese beneficio eh, que le dio la corte, cometió este delito. El jueves 20 de diciembre, María Soledad Lapostol recibió un llamado telefónico que sellaría su destino. Eh, mire, usted habla con la persona que fue a ver el Jim Montero la semana pasada. Entonces, ¿sabe que me gustaría por ir a verlo para, para ver si quiero comprarlo? Y no sé, pero pues, ¿le parece bien a la hora de almuerzo? A ver, ¿sabe? Yo preferiría que fuera en la tarde. Porque hoy tengo unos compromisos. ¿Qué le parece si nos juntamos a las seis y media en el estacionamiento del banco? Ningún problema. Aparentaba ser una persona bastante normal. Hablaba bastante bien, se vestía bien. Araya Galás era un experimentado delincuente. Contactaba a quien vendiera un auto, se vestía de traje y no solo se robaba el vehículo, secuestraba a las víctimas y les exprimía las tarjetas de crédito. No llevaba a las víctimas al lugar, sino que los dar las claves. Así llegó a buscar a María Soledad al Banco Penta, sin saber que las cámaras lo estaban grabando. Las cámaras de seguridad del Banco Penta registraron la llegada de Luis Araya Galás, quien en el ascensor se veía notoriamente nervioso. Poco después, se encontró en el estacionamiento con María Soledad La Apostol. Y esta imagen es súper clara, eh, se alcanza a ver algunas características físicas del, del imputado. Eh, teníamos las imágenes, no pudimos determinar quién era. Y tomamos la decisión estratégica de pedirle ayuda a la comunidad. Y nosotros liberamos este video, ya pidiendo información derechamente. Pasaron las horas y no había rastro de su paradero. En algún momento pudo llamar a un amigo por teléfono. Y también llegó un mensaje de texto asegurando que la vida de la Ejecutiva valía 5 millones de pesos. Tras eso, su marido contactó a la policía. ¿Puede dar detalles de la situación? No, no tengo la investigación. investigación. En y, le pedía calma también a la sí, familia. Sí, sí, y ella siempre muy calmada y manejando muy bien las cosas. De inmediato se inició un operativo por ubicar el todoterreno, que incluyó además interceptar las llamadas en la casa de la familia del León. Un mensaje de texto enviado desde un celular señalaba, mañana vale 50 millones. Ha confirmado entre la familia que habrían pedido 50 sí, millones de pesos por sí, el rescate. Sí. No, no, no me puedo convencer, no lo puedo concebir no tiene nombre lo que ha pasado. Gendarmería reconoció a esta persona que una persona que estuvo preso en algún momento en algún penal eh, eh, de Santiago y con ese nombre empezamos a trabajar. En Gendarmería, Araya Calá era bastante conocido dado que en más de alguna oportunidad se apropió de dinero que se realizaba para eh, fiestas de Navidad. Tras el video, Araya Galás fue rápidamente reconocido por reos y gendarmes y por dos semanas el fiscal y la policía lo persiguió hasta capturarlo. Las últimas pistas del paradero de Luis Araya Galás han surgido en localidades rurales del sector norte de la capital. La detención se concretó y materializó el día 13 de enero del año 2008 en Las pesquisas llevaron a la detención del principal sospechoso, Luis Araya Galás, quien estuvo 10 años tras las rejas por el delito de robo con intimidación. No sé si recuerdan, a mí también me llamó la atención, eh, cuando el detenido, él, eh, él parecía estar disfrutando el momento, él aparece muy sonriente, es decir, ¿qué persona que es acusada de un delito tan eh, fuerte puede aparecer riéndose frente a las cámaras? El periodista Rodrigo Zick, Cubrió el caso para 24 horas. Yo recuerdo que él no pone ningún tipo de resistencia. Se entrega a la acción policial. Y él rápidamente, por la repercusión pública que había tenido este caso, es derivado a la cárcel de alta seguridad. El fiscal y el OS-9 estaban listos para llevarlo a juicio. Las pruebas eran irrefutables y contundentes. Y la suerte de Araya Galás se comenzó a sentenciar el mismo día que dejó votada la camioneta Mitsubishi, con María Soledad asesinada. Un investigador interceptó este vehículo, huyó por diferentes arterias y el vehículo fue hallado en Kirihue 201. Se encontró una memory stick de la cual se encontraron fotografías de una de las hijas del imputado. Se encontraron las tarjetas bancarias. Se hallaron también vainas punto .32, las cuales eran contestes con la lesión que provocó la muerte. Un terno, en realidad pantalón, chaqueta y camisa, que era el mismo que aparecía en la imagen de Ariel Galás cuando fue a buscar a la víctima. Esa camisa tenía ADN de él en su cuello y en sus mangas, en la sociedad, y tenía además sangre de la víctima por proyección. Es decir, esa camisa y ese traje estaba puesto por Ariel Galás en el momento en que se le disparó el arma a la víctima. Además se encontraron rastros de pólvora en sus... Eh, ...en las mangas de la chaqueta. Cuando es detenido Araya Galá se le incauta la tarjeta VIP... ...que ya existía en esa época y la tarjeta VIP se pudo determinar... ...que él tomó una locomoción en el paradero más cercano... ...del lugar donde se abandonó la camioneta. Mucho menos que eso para desplegar toda su displicencia en el tribunal... ...darse por notificado y retirarse dejando en la perplejidad... ...a la familia de su víctima. Eh, durante el juicio él estudiaba y pidió copia de la carpeta investigativa... Él, daba consejos, o daba indicios, o daba antecedentes a su abogado. Me hace comentarios cuando yo estoy escuchando la aclaración de un testigo o las preguntas que uno tiene que estar atento para objetar, entonces en ese momento yo le pido que, que no me desconcentre. ¿Usted mató a la señora María Soledad de No. ¿Usted secuestró a la señora María Soledad de No. Cuando ya se conoce el veredicto condenatorio en contra de Araya Galás, este imputado decide jugar una de sus últimas cartas, que era una carta más bien de alcance mediático, que era dar una entrevista, y esta entrevista decide darla a Televisión Nacional. Por primera vez decide hablar públicamente del crimen de María Soledad La Apostol. El tribunal que lo condenó concluyó que usted asesinó a Soledad La Apostol de cuatro balazos de la tarde. Yo no reconozco eso. Araya Galás solo reconoce que pasó a buscar al ejecutivo bancario a la tarde del 20 de diciembre de 2007. No creo que uno pueda estar arrepentido de algo que no tenga responsabilidad. O sea, sería contradictoria. Yo recuerdo que Araya Galás se paseaba dentro de la habitación de un lado a otro en forma insistente, miraba al suelo, levantaba la vista, como si estuviera preparando el discurso que nos iba a dar con su versión ninguna responsabilidad él quería que aquel juicio que lo había declarado culpable se realizara de nuevo para tratar de demostrar su inocencia Luis Araya Galás fue condenado a presidio perpetuo simple por el homicidio de Soledad La Apostol lo que significa que en 20 años podría solicitar algún tipo de beneficio carcelario fue decisión exclusiva del tribunal darle una pena inferior siendo que tenía todos los el elementos para darle la pena mayor y mi pregunta fue cuando yo salí ¿En qué delito se aplica el perpetuo calificado si no es en este? Hay tres agravantes reconocidas y a pesar de lo cual eh, no se aplicó el, el grado máximo. Fue uno de los primeros casos, además de alto nivel mediático, que por su complejidad, sin duda que puso a prueba el sistema. En este lugar, en la Plaza Ñuñoa fue capturado Luis Araya Galás, luego de haber sido perseguido por semanas por el OS9 de Carabineros, quien cometiera uno de los crímenes más atroces de la capital, ...podría recuperar su libertad el año 2027.